Como me gritan? Te decía que no te no, puedes controlar, mejor no lo lleves Y hasta Kira. ¿Que ya, está, ¿Qué ya llevó? Lo llevó? Ah, tengo un chofer ahí. En la ¡No, Manuel! Eh, ¡Hey! Ay. hey. Okay. No hay nada por ahí. ¿Pero todo toque? No. No, no, no. ¿Te ver No... No tengo... No, no No, no se me dijo... Pero me gritaron... No, no, no...